En Colombia en los últimos años hemos visto cómo ha habido un aumento el hostigamiento por parte de políticos contra los periodistas y esto es muy grave sobre todo por dos razones. Uno, porque empieza a derivar una cadena de violencia contra los periodistas. Eh, hemos visto cómo ese círculo se complementa cada vez que una persona de renombre político eh, señala a un periodista, le dice violador o le dice cualquier eh, insulto que se le ocurra y eso automáticamente genera que haya eh, amenazas y hostigamiento contra ese periodista y lo otro es que precisamente son estas figuras públicas quienes deben generar un ambiente favorable para los periodistas porque lo que hacen es que eh, pues los periodistas empiecen a tener recelo de qué decir y a quién decir eh, teniendo miedo de las consecuencias que puedan, que puedan venir. esa situación, sobre todo en periodo electoral, es demasiado eh, contraproducente para la prensa porque empieza a generar eh, un miedo entre los periodistas para que no hablen de determinados temas o determinadas personas que eh, pues están en el concurso electoral.